Ejemplos de estrategia de incidencia. Asunto, problema para la población. Exclusión de personas sordas en el presupuesto de COVID-19. Datos, información recopilada sobre el tema. El gobierno asignó fondos del Ministerio de Educación en esta pandemia para implementar el aprendizaje en el hogar para niños como resultado del cierre de escuelas y colegios debido a las restricciones de COVID-19. La educación en el hogar implica el acceso al aprendizaje a través de materiales entregados a través de los departamentos Secretarías de Educación locales, con fondos del Ministerio de Educación. La radio y la televisión. La mayoría de los niños sordos no pueden acceder al aprendizaje a través de estos medios o mediante los materiales entregados, creando una barrera. La televisión, porque no hay intérprete, y la mayoría de las familias son demasiado pobres para acceder a los televisores. Además, las radios son completamente inaccesibles para las personas sordas, y los materiales que distribuye el ministerio no son fáciles de usar para los niños sordos. Consecuencias. Los niños sordos tienen una barrera. No pueden acceder al aprendizaje y se quedan atrás a medida que sus compañeros oyentes avanzan y cubren el programa de estudios. El resultado será que los estudiantes sordos fallan en sus exámenes finales mientras que sus compañeros oyentes aprueban. A largo plazo, los estudiantes sordos no pueden progresar en sus carreras y eso básicamente aumenta la dependencia y las barreras de las personas sordas. Además, como consecuencia de la falta de atención a las necesidades de esta población en cuanto a educación se refiere, la pobreza entre las familias de personas sordas aumentará. Metas y objetivos La meta debe ser propiciar que el gobierno haga un presupuesto efectivo para la inclusión de los estudiantes sordos en el plan de aprendizaje en el hogar, al facilitar reuniones y deliberaciones de las partes interesadas, responsables de las decisiones y comunidad sorda. La identificación de varias estrategias en conjunto para la inclusión y el financiamiento de su implementación, así como el monitoreo y evaluación de las estrategias por los mismos. Objeto de la incidencia, Ministerio de Educación, Socios, Aliados OPD, Organizaciones de Personas con Discapacidad, Nacionales, Líderes Locales de Distrito, Miembros del Parlamento, Congreso, etcétera Plan de acción Las actividades para difundir el mensaje de incidencia son Primero, conferencias de prensa, indicar la fecha, lugar y el responsable, persona A. Segundo, reuniones de partes interesadas en las fechas, lugares. El responsable es la persona B. Tercero. Ruedas de prensa y publicaciones que se difundirán en la fecha. El responsable es la persona A con el apoyo de la persona C. Cuarto. Reuniones del Ministerio de Educación o del Departamento, la Secretaría de Educación del Distrito, en caso que se esté incidiendo a nivel local, en la fecha tal. El responsable es la persona D, con el apoyo de la persona C. Monitoreo y evaluación del trabajo de incidencia. Primero, después de cada actividad, evalúe el impacto de la actividad. Haga seguimiento para identificar si hay alguna necesidad de ajustar su estrategia. Segundo, estar listo. Si el gobierno decide reabrir las escuelas para algunas clases, ¿cuál es nuestra reacción? Haremos algunos cambios si es necesario. Tercero, se llevará a cabo una reunión una o dos veces al mes para monitorear el trabajo de incidencia. Los logros, los participantes en la reunión serán la persona A, la persona B, la persona C y la persona D.